A mi, a mi curro. Un ciclista que asegura que va en bici al trabajo. Estoy yendo a trabajar. Estoy yendo a trabajar, por Dios bendito. Algo que está prohibido. La Guardia Civil informa de un atropello con una gente grave en